¡Puedes verlo! ¡Puedes el ¡Puedes el ¡Puedes verlo! ¡Puedes pistola, pistola, pero el vaquero el verlo! que verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes That's mm -hmm.